Bueno, estamos aquí en Tremel Municipal, en Estepona, bueno, en el centro. Eh, hemos elegido un restaurante que nos encanta además porque son unos grandes profesionales y además hoy tenemos sorpresa para todos ustedes vamos a entrevistar a un actor pero bueno un gran actor se, se preparó desde pequeño siempre la ha movido y él bueno se ha preparado muchísimo de hecho ya le llueven los trabajos acaba de rodar también una serie en méxico y recientito lo vamos a coger aquí para hablar con él eh, primero felicitarte por tu trabajo sebastián porque es que es fantástico todo el mundo habla de ti yo había escuchado mucho hablar de ti fíjate ¿Eh? que parece a lo mejor tú estás en México y piensa pero aquí en Andalucía pues sí fíjate porque nos encanta la serie pues tal? muchas gracias la verdad soy muy afortunado de tener un trabajo que se ha dado a conocer a nivel internacional las telenovelas en México son muy famosas y se han vendido a más de 150 países y ya llevo 22 años de carrera así que podría decir que gracias a Dios sigo haciendo lo que me gusta y, y me va como me gusta pero Andalucía te tira verdad te tira sí. y de hecho las vacaciones las estás pasando aquí ...por supuesto aquí está toda mi familia... ...mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados... ...la gente más querida, la que más extraño está aquí... ...entonces me encanta venir, me encanta ver a mi familia... ...también este, siendo reconocida en su trabajo... Con, ...con mucho éxito aquí en el Chiringuito del Madero... ...y disfrutando también de, del turismo... ...y también de, de todos los comensales. ¿Cómo descubriste que lo que te gustaba a ti hacer en la vida... ...era ser actor, interpretar personajes diferentes... Eh, ...¿cómo lo descubriste? Pues en la escuela eh, tomaba clases extraescolares en un taller de teatro y hay mucha gente que usa la terapia también para conocerse un poco más y yo encontré el teatro y ese fue una gran pasión que me, me atrapó y luego lo seguí haciendo como hobby hasta que de repente se dio la oportunidad de poder hacer un casting y así empecé a trabajar y luego me lo tomé más en serio todavía y empecé a viajar con el trabajo hasta que me quedé en México. Cuando vemos los personajes, eh, como los interpretáis, ¿no? es una maravilla, porque realmente es que luego no, nos creemos que el malo es el malo, que el bueno es el bueno cuando lo vemos en eh, la realidad, ¿no? Pero es que lo hacéis genial, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? O es que realmente eh, os ponen el papel que os va al personaje, eh, o no, o va con es una cosa o la otra. No sé cómo, cómo, cómo se elige o cómo se estudia la fórmula de que se acierte realmente, que el actor represente ese personaje y lo borde. ¿Por qué el, el manager, la, el persona... No, mira, no hay una fórmula correcta, no hay una fórmula exitosa. Los productores, los directores siempre tratan de elegir a los personajes por castings, hacen pruebas, tienen seguramente un estereotipo de looks, que eso también ayuda mucho a elegir, pero de todas maneras... La preparación es la más importante, siempre hacen pruebas Y te comparan con otros actores que han hecho la misma prueba Con diferentes escenas Y así es como uno va quedando ¿Cómo ha sido esta serie? ¿Nos puedes hablar un poquito de ella? Yo sé que la acabáis de terminar Y a lo mejor, bueno, pues está un poquito limitado Dar a conocer muchos datos Pero sí, si sí, puedes hacerlo genérico Pues sí que me gustaría saber un poco Cómo ha sido este rodaje para ti que interpreta, La interpretación Pues mira, este personaje Esta serie que se llama El Dragón Próximamente saldrá el 30 de septiembre en Estados Unidos en la cadena Univision. empezará Empezarán Estados Unidos y luego creo que van a hacer un lanzamiento a nivel mundial este, desde México. Todavía no sé en qué plataformas, pero ha sido una serie increíble que me ha hecho viajar por Japón, por España, por Estados Unidos, por México. Eh, hablando del narcotráfico, es un, un joven que se tiene que hacer cargo como tercera generación de un cártel. Y él se ha preparado en el tema de las finanzas y lamentablemente tiene que hacerse cargo aunque no quiere, pero lo que él tiene como intención y objetivo principal es cambiar este mundo de violencia, este mundo de, de contradicciones y que todo fluya de una manera mejor y entonces empieza a cotizar el dinero del narcotráfico en bolsa y empieza a hacer un gran negocio también un poco en cosas reales, ¿no? En lo que está pasando, ¿no? Porque realmente lo que está pasando, cada vez lo vemos en las noticias. lo vemos en el día a día. Así es, la televisión está cambiando, el entretenimiento está cambiando, la forma de verse, de mostrarse, y es un gran acierto, creo yo, desde México, poder mostrar una realidad. Esta serie está escrita por Arturo Pérez Reverte, un gran escritor, seguramente muy conocido por ustedes, español, que admiro muchísimo y me siento muy honrado de poder interpretar un personaje creado ¿Cuántos capítulos tiene la serie y te preguntaba antes que si la vamos a poder ver? Sí, seguramente sí, como te digo, Arturo Pérez Reverte es, es la pluma de esto, el, el creador absoluto y entonces en España estoy totalmente este, seguro que lo van a pasar y mmm, fueron 82 capítulos de una hora, 8 meses de trabajo arduo y bueno, ya hace un par de semanas terminé y lo primero que hice fue correr aquí a a ver a la familia que has trabajado muchísimo, tenés, quieres descansar, tienes toda la familia aquí, yo cuando vengas otra vez sí que me gustaría hacer una entrevista más larga y extendida, así que quedas invitado para la próxima vez que vengas aquí a Andalucía, venirte a Platón, al plató, el estudio de televisión, y tener tu ratito más largo, ¿eh? que no quiero hoy, quiero que disfrutes de tu familia. Enhorabuena por tu trabajo, estaremos deseando y pendiente a ver si vemos Dragón, en la, en la, que, que no nos vamos a perder ni un solo capítulo. Satisfecho con tu... ¿Tu trabajo te ha costado ¿Qué, qué, es, qué es lo que más te ha costado interpretar en este, en este personaje? pues ser un personaje totalmente diferente a los anteriores y con muchas obviamente formas de pensar y de actuar a las mías eh, me tuve que preparar mucho en las artes marciales estuve haciendo clases de aikido durante muchos meses antes de empezar a rodar aquí hay mucha acción mucha mucha ficción pero también mucha realidad entonces, bueno, fue un trabajo muy arduo de, de trabajo de equipo y lo más difícil creo que fue eso, ¿no? Tratar de compaginar todo eso para que se vea en pantalla un producto sólido, un producto que, que convenza y que entretenga sanamente. Pues enhorabuena, estamos deseando verla, de verdad, Sebastián, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos este minuto de tu tiempo. Dame un beso, ha sido todo un placer. Muchas Enhorabuena y aquí por tu los trabajo. Esperan, el del Madero. Eso, que estamos aquí en el Chivito Madero, que además que hace un día fantástico y corre un poquito de brisita, que estamos aquí súper a gusto.